Empiezas a grabar aquí. Bueno, que me lo estoy trayendo. Yo <risa> no Es que... no sé qué hacer. Tienes que venir a grabar aquí, mira. Ah, ah. Ya. Está grabando. Espera, que lo voy a traer. No, eso es para no, atrás. No, no está para atrás porque está invertido. Vale, mira, mira, mira, mira. No. No, tranquilo. Mira aquí, eh, eh, enfoca aquí al a... eh, con el teléfono. Enfoca el teléfono ah. ahí, ahí, para que se vea eso, así. Y entonces ahora lo voy a acercar poquito, ¿vale? No sé, no lo conseguí. No, para acercar es así. ¿Cómo se giraba? Ahí, ahí, eso. ahí. Tenemos que ir. Espera, espera, espera. Aquí. Y ahora vas a hacer una foto aquí. Para, para, para. Ya, haz una foto. ¿Ya está? Muy bien. Otra. ¿Ahora subo o qué hago? Eh, yo controlo ahora. Sí. Tum, tum, tum, tum. Lo he traído hasta aquí.